Buenas tardes a todos. Simplemente quiero agradecer agradecer en primer lugar a eh, Alejandro y a todos los estudiantes y voluntarios que hoy este, hacen posible este evento, que han venido peleando por esta idea mucho. Hemos discutido por qué hacer una TED en un SAM y me parece que desde nuestro lugar es el de poder hacer florecer la iniciativa, la participación estudiantil, es una manera de, de alentar a otros y promover a, a hacer universidad. ¿no? Y hacer universidad es también esto, no es solamente tomar clases o dar cursos, hacer investigación, sino también me parece que defender nuestras ideas, nuestras ideas que creemos que son valiosas. Y en ese sentido, eh, me parece que este evento, bueno, puede hacer eh, un ejercicio muy fructífero, tanto para toda la comunidad que vaya a después a mirarlas por internet, como hasta a nuestra propia comunidad universitaria. Y es por eso que desde hoy este, los, los invitamos a los que no son parte a formar parte y a sentirse parte de esta comunidad de UNSAM. Así que muchas gracias y bienvenidos.